Los procesos de reconversión de los productores de frutas y hortalizas están fuertemente condicionados por los requerimientos de la demanda. La expansión de las cadenas de super e hipermercados afectan particularmente este sector de la producción. Por un lado, presentan nuevas alternativas de venta. Por el otro, obligan a implementar mejores técnicas de producción, de conservación de calidad y presentación del producto. Por último, plantea la necesidad de que los productores se organicen sólidamente para vender mejor. Para dar respuesta a este problema, en 1996, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Programa Cambio Rural y el CITIFEL, Centro Técnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Francia, firmaron un convenio de asesoramiento técnico que permitió... Abrir caminos en la solución de esta situación. Lo novedoso tal vez eh, para el INTA, en lo novedoso en cuanto a la metodología de trabajo, es que eh, en este caso eh, vamos a trabajar desde la producción hasta el punto de venta. Es decir, eh, se trabajará en todos los eslabones de la cadena de comercialización que va desde el producto, en este caso Durazno, hasta lo que podría ser la góndola o el, o el negocio minorista. Esta es la historia de Ruralito, un Durazno diferenciado, producto del proyecto que nos ocupa y que reúne a grupos de productores de la zona de Varadero y San Pedro en una experiencia inédita. Es un trabajo largo porque hay que cambiar los hábitos. un trabajo largo porque hay que cambiar los hábitos. adaptar la calidad a, a, a nuestra región. Hay que adaptar eh, lo, los conocimientos de Francia a lo que se hace acá en Argentina. No es cuestión de transposer inmediatamente lo que se hace en Francia y lo que se hace aquí. cuestión de pasar rápidamente lo que se hace en Francia con lo que para, para implantarlo inmediatamente acá, sino que es un trabajo lento. Pero idea es definir diferentes niveles de calidad est de définir les niveaux de qualité et de ne plus parler de la qualité en général. La idée n'est pas de parler de la qualité en général. Il est très clair qu'en Argentine actuellement le développement de la grande distribution est très fort. En ce moment, il faut tenir en compte que le développement en Argentine est très fort. En France, maintenant, Enfin, cela s'est produit il y a déjà quelques années. En Francia, este viene desde hace años. Et bon, ça continue à changer un peu. Que continue Mais il y a, on retrouve les mêmes problèmes que ceux que nous avons eu en France il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. On les retrouve maintenant ici. Ils sont rencontrés ici les este, problèmes qu'ils ont eu 15 ou 20 ans en France. Et donc, bah, le but, c'est de bien faire prendre conscience aux producteurs euh, de ces problèmes. L'objectif est de faire tomber conscience à producteurs de, de, de problèmes que nous avons. Pour qu'ils puissent anticiper les changements qu'il va y avoir. ...para poder anticipar aquellos este, cambios que van, tener, que, van, que van a tener con el tiempo. El objetivo que Y por supuesto el objetivo principal es que los productores obtengan beneficios de estos cambios. Durante la campaña 1996... 1997 los especialistas franceses realizaron una serie de actividades orientadas fundamentalmente a la capacitación de los productores y técnicos involucrados en el proyecto en el primer semestre de 1997 se efectuaron reuniones con productores y asesores de cambio rural esta fue la antesala de la experiencia en dicho ámbito se trataron temas prioritarios para la ejecución del proyecto, entre ellos la elaboración de protocolos, uno de producción y otro de cosecha y empaque. Finalmente, ocho productores con sus respectivos asesores participaron de la experiencia. Sumarse implicaba seguir responsablemente los protocolos establecidos y derivar parte de la fruta de su producción en lo que luego sería ruralito. Las variedades que llegaron al mercado fueron de King, Spring Crest, Jungle, Barceló, María Bianca, Dixieland, Fayette y Elegant Lady. La elaboración de protocolos ocupó, en primer lugar, a los técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria y la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa del INTA San Pedro. Posteriormente, se realizó la discusión con los asesores de los grupos de cambio rural y, por último, se presentaron a los productores involucrados. Para obtener un producto homogéneo, el protocolo de producción contempló aspectos de manejo como poda, raleo y sanidad. El protocolo de cosecha y empaque estableció punto de madurez adecuado para iniciarla y cuidados durante la cosecha, el traslado, el procesamiento en el galpón de empaque y el manejo de la cadena de frío. El problema que tuvimos en San Pedro con el tema del tiempo hizo perder eh, las ventas Tema de hongo y, y demás, y eso hizo perder de que no pudiéramos vender bien la mercadería. Y bueno, con esta marca, gracias a Dios, eh, no tuvimos problemas La experiencia pienso que fue buena, o sea, porque el manejo que hemos hecho eh, con el convenio, eh, yo no solamente lo hice con el manejo que hice en el campo, de tanto de raleo, como de curas, como de lo, todo lo que le hice al monte, lo hice para, para, todo, para todo igual. Y lo que yo analicé es que fue bueno porque tuve buena calidad, buen tamaño. Eh, y, y fue bueno. Formar parte de este proyecto implicaba un grado de responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos. Por esa razón, a lo largo de todo el proceso de producción, se efectuaron controles periódicos. Con respecto a las etiquetas, se coincidió en que las mismas debían destacar la procedencia y el control de calidad... ...y que este se realizaría en origen... ...respetando las indicaciones establecidas... ...por la Secretaría de Agricultura... ...Ganadería, Pesca y Alimentación... ...para la comercialización de frutas frescas no cítricas... ...con destino al mercado interno... ...la decisión final para el embalaje... ...fue una caja de Telgopor con celdillas plásticas moldeadas... ...la caja se rotuló con una etiqueta cuyo diseño de marca... ...fue consensuado por el grupo... ...así quedó Ruralito... El Durazno diferenciado de San Pedro y Baradero. Al ingresar al galpón de empaque, la fruta de cada productor era pesada y muestreada. En función del resultado del análisis de esta muestra, se realizaba la liquidación correspondiente para cada productor. Los aspectos que se consideraban en el análisis eran grado de madurez en función de la firmeza de la fruta, problemas sanitarios, daños de distinto origen. A partir de ese momento, la fruta perdía identidad e ingresaba en la cadena de frío. Esta cadena debía mantenerse hasta el final del proceso de comercialización. Primero eh, la gente al principio pregunta cómo era, después lo han comprado y por último lo han encargado. Eso eh, creo que dio una buena satisfacción porque significó de que iba una calidad determinada. La gente que lo está llevando es eh, la verdurería de cierto nivel, según los barrios, en eh, los cuales consideramos que hay nichos para mercaderías de alta calidad. Y la gente, buscó, es la verdulería que acomoda su fruta, es el frutero que la pone en estanterías, que no la deja en el mismo envase. Es la gente que la atiende en forma eh, muy personalizada al rubro en frutas y verduras. Finalizado el acondicionamiento de la fruta en el empaque, se elaboraba el informe del día y se emitía la guía correspondiente para su remisión al Mercado Central de Buenos Aires. Periódicamente se realizaron visitas al consignatario y a comercios minoristas que trabajaban ruralito. El objetivo perseguido era evaluar en qué medida se lograba satisfacer las exigencias de los clientes, ubicados a lo largo de la cadena, que se iniciaba en el campo y finalizaba en el consumidor del durazno del proyecto. Lo no distingue por la caja blanca más que nada. Porque claro, debe la marca esta y yo lo llevo. Es Cuando yo traigo de este es cuando más vendo durazno. Así que eh, la gente está muy conforme. A un resultado, eh, luego a repetir que el, el durazno tiene buena duración y quiere salir, el cliente lo vuelve a pedir. Así que yo estoy conforme, el gente está conforme, así que mejor cosa que esa, el, el, el, el, la mercadería no se tira, va, que es lo más importante.